Tan solo desde el espacio podríamos divisar el océano de selva que rodea la capital de Ubicada A 688 kilómetros de Bogotá, Iniria es el puerto donde iniciarán nuestros aventureros la travesía desde lo más profundo de la selva amazónica. Le invitamos a apoyar esta bella obra. ¡Tres! En Maranata, la embarcación que lleva a nuestros compañeros por los ríos de esta región selvática, nos embarcamos con Darío, indígena de la etnia Siquani, junto con 13 guías, conquistadores y aventureros, empeñados con alegría en comunicarse con sus compañeros ubicados en lo más profundo de la selva amazónica. Navegando por los ríos Inírida, Guaviare y Orinoco, en el cielo y en medio de los árboles, logramos divisar el transporte que debemos utilizar para participar en el camporí de los llanos orientales. Nuestro club. Está conformado por niños del Guainía, donde prevalecen las comunidades indígenas. Hermosos niños que aprenden en medio de juegos, cantos, compañerismo y confraternidad. Se les enseña el orden, la responsabilidad, el amor por la naturaleza, el cuidado de sí mismos y de sus amiguitos. Por aquí, ¡Atención! <risa> Poco más, de frente, mal. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, media vuelta, well. dos, tres, oh, tres. Me, jornadas, los niños por meses se han preparado para asistir a este evento, las familias en medio de sus innumerables necesidades, han vendido tamales, almuerzos, cenas de amor y amistad, han aportado recursos, pero aún no se ha logrado cumplir la meta, debemos pagar los tiquetes aéreos de ida y regreso, el transporte terrestre desde Villavicencio, la comida, el arte de acampar y los uniformes, ya se ha recolectado pero aún nos faltan 6 millones para lograr nuestro objetivo. Desde Inidia, Guainía, os saluda el Club Jesús. <ríe> Estando a solo una semana del viaje, nos vemos en la necesidad de pedirle a usted, señor presidente Duque, a los medios de comunicación y a todo colombiano o extranjero de buen corazón que desee apoyarnos en esta hermosa obra. La brisa, los hermosos paisajes y la naturaleza nos rodean, mostrándolos la increíble creación de Dios. El nororiente amazónico es también parte de Colombia. De como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama al dador alegre palabra de dios